Adelante Coín ofreció la tarde de ayer una rueda de prensa... ...para informar de que esta formación va a permanecer vigilante... ...con el cumplimiento de la normativa vigente... ...en materia medioambiental... ...ante las noticias de una posible instalación... ...de una central fotovoltaica en el paraje de La Jara... ...unas instalaciones que según fuentes... ...que maneja la propia agrupación de Adelante Coín ...podrían alcanzar una extensión superior a mil hectáreas. A finales de, de octubre... Tuvimos conocimiento de que había una propuesta de, de un proyecto de unas 150 hectáreas, también en La Jara. Para hacernos una idea, el campo de fútbol de Coín ocupa una media hectárea aproximadamente y todo lo que es el Llano de Matagallar es algo más de, de, de 100 hectáreas. Una instalación de esta envergadura además necesita de una línea de, de alta tensión, por lo que íbamos sumando impactos. ...como no obteníamos respuesta... ...hicimos una pregunta en el pleno del 29 de, de octubre... ...y ahí fue cuando se nos comentó... ...que la superficie total sobre... Eh, ...de la que había proyectos presentados... ...en el Ayuntamiento de Coín ...rondaba las 800 hectáreas... ...y nuestra estimación es que pronto... ...superarán eh, las 1000 hectáreas... En, ...en toda la zona de, de, de La Jara... ...por nuestra parte exigiremos que se haga cumplir escrupulosamente la normativa y se, le, se valoren todos los impactos que se puedan introducir. De hecho, cuando se produce una concentración importante de estas instalaciones, es preceptivo un estudio estratégico especial, como figura que analice cómo va a afectar ...a la comarca en todos sus aspectos. Desde el área de medio ambiente de la formación... ...se entiende que nos encontramos en un momento crucial... ...a la hora de tomar decisiones de cara al modelo energético... ...que queremos para un futuro inmediato. En Adelante Coim creemos que nos encontramos... Hasta ante un momento clave, en el que tenemos la oportunidad... ...de construir una parte de nuestro futuro... ...o por el contrario, dejar que sean otros los que lo hagan. Ayuntamientos progresistas, como el de Barcelona... Están tomando cartas en el asunto y han comenzado a fomentar el autoconsumo y la gestión pública de la energía, frente al modelo especulativo y de enriquecimiento de los inversores privados que representan estas grandes plantas fotovoltaicas, que quieren ocupar una gran parte del entorno natural de nuestro municipio sin que ello repercuta en absoluto en los propios ciudadanos de Coín.